el párroco que preside la parroquia San Isidro Labrador, del distrito municipal de La Peña, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este viernes la falsificación del sello de la parroquia para beneficiar a supuesto delincuente y ponerlo en libertad. Siempre que eh, retienen una persona, ya sea delincuente o posible delincuente, en la, en, para la causa, para las audiencias, los abogados siempre mandan a buscar carta de la Junta de Vecinos o de las iglesias. En el caso mío, como párroco de la peña no acostumbro a dar carta para ese tipo de cosas. Pero, como el, del, como el, el delincuente es, o, o supuesto, el supuesto delincuente es de, la, es de ese entorno, este, ellos falsificaron el sello de la parroquia. Pacificaron el sello de la parroquia y también, como no sabían el nombre mío bien, pusieron que el párroco era José Rodríguez, padre José Rodríguez, ni siquiera en la diócesis de San Francisco de Macorís, que comprende desde Senovía hasta Samaná y hasta Dios San Juan, no hay ningún padre con ese nombre. A pesar de que se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía, a la fecha no recibe una respuesta satisfactoria, pues considera grave... Utilizar la iglesia para falsificar documentos. Bien, fíjate, ellos hacen, esta es, la, esta es la carta que ellos hacen. Este es el sello que ellos hacen. Este, el, el, el timbrado lo hacen ellos en la computadora. El sello de ellos cuadrado. El de nosotros, mire el timbrado de la parroquia. Mire el timbrado de la parroquia. Y el sello de nosotros es redondo. Y yo soy Alfonso del Orbe, no José Rodríguez. Sí, fíjate. Los abogados actuantes en este caso son Eustaquio Pérez Estrella y Rafael Gómez. Para falsificar, para esto de falsificación, este se entiende que lo hace una persona que tenga que tenga cierto conocimiento. Me presenté a la fiscalía el día 20, me recibieron me recibieron este, la querella, pero después no... no como que no le dieron importancia a esto. Lamenta la situación y que abogados se presten para actos ilícitos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.